Pues no hay testeo chicos, no hay testeo <risas> Directos, mientras estábamos hablándolo ha salido y han dicho venga vamos a darle Así que ni tanto os voy a presentar, tenemos a Uniro, uno de los más fuertes a España a día de hoy Futura gran promesa, gran promesa la verdad y actualmente ya no tan promesa porque es muy fuerte Pese a su juventud no ha podido viajar por Europa Y no se ha podido encontrar nunca con jugadores de la batalla de Dragon Lord Y tenemos Dragon Lord, sin duda Uno de los Está dentro, sin duda Del top 3 a Europa Para muchos es el mejor Para muchos el segundo mejor, para muchos el tercer mejor Esto da igual, esta discusión Es una tontería porque Sin duda estamos hablando de un top 3 Y uno de los mejores jugadores del mundo En que además eh, Dragon Lord yo, para mí, personalmente, como, como. Bueno, voy a opinarlo como comentarista: que para mí es el mejor usuario de Susano que hay en el mundo. ¿De acuerdo? Posiblemente haya alguno por allí tirado, pero está considerado como el mejor usuario de Susano del mundo. Así que no tenemos poca broma a lo que se está enfrentando Niro y que se le ha llevado el primer round. Se le ha llevado el primer round. Tenemos aquí el combillo, muy bien Lo tira, le tiene tres, tres especiales Desbloqueados, está pokeando Dragon lord muy bien con ese, con ese barrido Le ha, con el drive eh, Oniro, como le intenta pescar Le toca con los poques Y combillo, con los poques Tiene que reducir el combo, termina pero ha desbloqueado Especiales, le tira el Oniro, Muy bien, y no le ha tirado el, eh, el rapid Vamos, Como está presionando y ahora que ese que mal cálculo ese 5b le puede destrozar la vida le va a destrozar la vida lo destroza, lo destroza y va a activar, no activa no no sé si va a matar, creo que no le falta un especial no, no mata como ha intentado con ese 6c pero le ha dejado a un piño que aquí lo tenemos Segundo. ron para Dragonlord Y a ver ahora, este, ese antiaéreo que le han entrado de muy alto para poder reconfirmar este 5B, muy bien, le va zoneando niro está poniendo las cosas bien, y aquí tenemos el combo gastando cruise trigger, y como lo eleva ahora con el especial Grom Viper, termina con ese 5C Drive, y ya ha desbloqueado 4 especiales. O ese 6 como ha intentado pescar Además online, recorremos que estamos Online, pero son dos jugadores que creo que están bien Acostumbrados en este territorio, aunque los Ambos son bien conscientes Son bien conscientes De que eh, no es lo mismo jugar eh, la misma estrategia que hay que tomar en ese matchup Tanto online como offline Pero vamos a ver algo increíble Porque los dos están, bueno, pues, saben adaptarse a, a las dos circunstancias Vemos muy bien. Y le ha tirado ese Shoryu con el Rapid Y le da tiempo a, a cubrir y seguir el combo Lo va a matar mm, ¡Hostia! ¡Qué buena decisión por parte de Oniro! Sigue con el rapid ¡Y sigue el combo! Buenísimo, buenísimo no, Ha fallado ese antiaéreo oh, ¿Qué va a pasar? ¡No! ¡No! ¡No! ¡A unir no! ¡Cómo lo has liado! ¡Dándole ese primer combate a Dragonlord! 1-0. Empezamos la primera victoria por parte de nuestro amigo británico. En ese 1-0. Siguen directos a saco Gente del chat que tengo por aquí Manifestaros ¿Qué pensáis que va a pasar? Decidme vuestras opiniones International people <ríe> Watching this match Combate increíble Están diciendo que va a ser bastante equilibrado Dice Reverse 7-4 por parte de Dragon lore Está votando De momento vamos por el 1-0 Y empieza este segundo combate. O Se acerca ahora mismo Niro muy bien a, a cubrir, toca cubrir. Otro overdrive. Estamos, estoy viendo una, un desabú del primer combate, del primer round. Muy bien el combo, el combo que es bastante complicado. Y online online, tiene que ser complicado. Buscando el reset, le ha rodado perfectamente Dragon Lord. Muy bien el rol allí. Y cómo se ha cruzado el blog, le está presionando dragon Dragonlord que no tiene ningún especial ahora mismo, es la ventaja de Oniro, este combate es muy importante el inicio por parte de, de Oniro, le entra el grab y tenemos el combo, muy buena, funciona, venga, el Phantom pain para rascar el máximo de daño y ahora a ver cómo se levanta dragon lord le respetan la parte con el Cruz Trigger, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Eh, Susano Player le entra con ese 6 de... Eh, eh, Cruise Trigger, muy bueno Y ha desbloqueado ya especiales El Shoryu, que es uno de los, de, de los favoritos Y Leandro 6B lo va a matar Lo puede matar Ha desbloqueado los especiales perfectos Para hacer la remontada Dios mío Dios mío No, no creo que lo mate No lo mata No lo mata de milagro ¿Cómo ha remontado esto Con 7700? Increíble. Y ahora le ha entrado ese chambe brutal. yo, Tú tienes daño, yo más. Empieza segundo round. Se ha cubierto el overhead. Muy bien, le va presionando Niro. Muy importante ese matchup. Antes de que lo preguntéis, ya os lo voy a responder. Eh, los dos personajes son personajes que tienen un daño increíble. Tienen. De, de, Vamos, son prácticamente top 3 en daño en el juego, eh, o top 5, pero sin duda. El problema es que Naoto tiene mejor daño sin especiales, mientras que Dragon Lord al principio no tiene tanto daño, pero una vez consigue especiales es cuando puede conseguir más daño que Naoto. Así que es muy importante en el principio del combate que Oniro le rasque el máximo de daño posible. Lo hemos visto en el anterior round que ha sido un efecto práctico, literal. ¡Oh! ¿Qué hace eso Niro? Sí, ha sido literal una muestra de lo que es el matchup. ¿Cómo la ha liado allí? ¿Cómo la ha liado? Pero ha podido solucionar el problema. le va a cazar? Le da con el drive. Confirma con overdrive. Combo. Tenemos aquí cómo se ha petado el overdrive en el primer confirm que ha podido para tener... Tres especiales más Y el daño... Le han entrado con 5B No falleso Niro con el overdrive Y aquí... ¡ule ¡Qué guapo el combo! 1500 que ha quitado ¡Oh! ¿Cómo se han jugado? ¿Cómo se han jugado ambos? Brutal Atacan con... Vamos, van como disquiciados ¿no? Ninguno de los dos quiere tener defensa Van a atacar dos personajes totalmente ofensivos De cuerpo a cuerpo Tenemos aquí... No sé qué la, qué es, si es lo que ha buscado Niro Se ha quedado quieto Le ha entrado 5B Y esto... Lo va, lo va a dejar No había visto esta ruta aún No la había visto Una ruta nueva Del 6B buscar el 5 Le ha rozado con la boca del Death Spike No se ha cubierto eso Le intenta baitear el Burst Increíble, increíble lo que va a pasar Uy, uy, uy, uy, uy, uy Puede activar un hilo, Puede activar, activa, pero Dragon tiene el Se lo ha esquivado con el Phantom Pain Y... Bazo con batazo que hemos tenido aquí, madre mía, madre, madre, madre mía, por parte de los dos. Ya os lo digo que aquí tenemos la creme de la creme a nivel internacional, señores. La creme de la creme, lo que acabamos de ver. Wow. ¡Wow! ¡Qué combate! ¡Qué combate y qué contento estoy de poder castear algo así! ¡Qué locura! Ambos jugadores ofensivos a más no poder a intentar buscar el máximo de daño posible que como bien lo están diciendo, ¿cómo Niro ha mantenido para no tirar el burst? Increíble. Le confirma el champ C combo. Tenemos dos recas. Oniro que por fin puede, podrá demostrarse, podremos ver si se puede demostrar que está alto nivel ante los, de todos los europeos dentro de, del ranking europeo, no solo de este país. Muy bien Dragon Lord con ese 12 que se le ha cruzado. Otra vez, muy bien eso. ¿Cómo busca eso? ¿Cómo se lo ha estudiado? Se lo ha estudiado esto Oniro. Dragon Lord tendrá que empezar. A, a bueno, a tener claro que no ha sido cosa de suerte que ha sido de estudio. Mm, qué lástima ese 6B, no se ha podido no se podía acercar más rápido Le ha entrado ese C. Tenemos daño ahora mismo. Bueno, se va para los 4000, 4000, muchos especiales, suficientes Shoryu no se ha cubierto y no tiene Shoryu Dragon Lord no tiene Shoryu la parte con el a Saul. Y ahora tiene Shoryu ahora ya está cómodo, aunque quede poca vida. Y a ver qué va a pasar, uy ese chance Y, uh, uh, uh. ¿Por qué no ha tirado Bush? ¡Oh! ¿Cómo se ha levantado? Con el B Golpe aéreo, o sea, golpe Que nos ha servido de antiaéreo Buenísimo Buenísimo Ese C nos confirma daño Niro Phantom Pain No sé qué ha intentado aquí y la presión Le sale bien, le sale bien Le está poniendo entre las cuerdas A uno de los mejores jugadores del mundo Se va a llevar este segundo combate Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva No creo, ¿no? Tiene mucha vida este personaje ¡Oh! Ha fallado Ha fallado Pero se lo ha llevado ¡Guau! ¡Wow! Estamos viendo, señores, lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo. <risa> vale, tenemos ahora la entrada con el overhead. muy bien está, está mirando vale funciona bien vale vale vale vale vale vale vale vale en el suelo bien, tiene especiales, le entra la presa. la vale ha dicho, "Uy, dicho uy uy, naoto uy naoto uy no me va a volver a pasar ya eras no sabes con quién te metes soy el boss final de este juego y aquí como ha fallado, el bueno se ha agachado el Phantom Pain y lo tenemos, se agarra ahora los cojones Susano ¡Oh, boom! Y la potada encima del muchacho que quiere llevarse este combate para dejar un 2-2 claro Antes de que le empiece a coger ventaja el chaval, pero Oniro con su Naoto que no piensa, no piensa dejar que coja ventaja, Dragon los. Mm, ese overdrive muy mal tocado con ese poke, que... y mirad con ese pequeño dope, con ese pequeño dope, y sin especiales que ha llegado a 3300 y uff, se ha cubierto el mix up, Y aquí tenemos después del overhead, se ha puesto serio, ha vacilado a un dios, que es el boss final del juego <ríe> qué va a hacer, Shoryu ante Shoryu, se la ha devuelto dándole este speedrun de, de combate, dos, dos, increíble. Si pestañeáis, os lo perdéis. <risa> si pestañeáis, os lo, per, os lo perdéis, eh, muchachos. Venga, 2-2 dos, dos. ¿Qué digo? Ter Quinto combate, 2-2 dos, dos. Oh, mi tema favorito Jejeje <ríe> Vemos Dragon Lord con el color Lira. Naoto que me parece que se ofilla con este color porque recuerda más a Rock Howard, aunque solo sea por el rubio, creo. Y le tira para adelante, ha tirado ya el Burso, Niro. Le va a presionar, le va a presionar. ¿Cómo está tirando todo el rato la Barrier? Va a apartárselo, pero al final le ha entrado media Barrier, casi que se ha gastado. Con Billo de Marras, lo tiene, con los drive. Phantom Pain para rascar el máximo de daño. No sé si aquí falla o qué está intentando, pero se queda a los 3.700. Y esa lotería esa... ¡Oh! Le ha llegado el Burso a base de Pokés Y otra vez Phantom Paint para rascar aún más daño Y a base de los dos Pokés Se queda a 2700 casi Y en esquina después ¡Oh! Le ha baiteado ahora el counter Asaul. Increíble, le tira Overdrive eh, Dragonlord Le presiona o Ese 6D que Into especial, Option Select Del, del 6D que si no, si, si entra en block no sea el especial Le tira el... ¡Hostia, qué buena! Lo ha mantenido en el aire para colarle el inbloqueable Pero no es suficiente Están los dos a un combo de vida, a un piño de vida Están prácticamente los dos Y ahora va presionando Dragon Lord no sé... Y aquí se ha cubierto el 2D Será jugado a una carta Buenísimo, buenísimo combate tenemos ahora. A ver, están ahora mismo en distancia. Están tanteándose un poco. De entrado. Bien. Combo de marras. Os combos de Naoto. Mirad, mirad. Como muy buena, muy buena. Presionando ahora. El drive. Y la, le ha dejado hueco para entrar un 5 veces Qué suerte ha tenido de que no lo haya podido. Muy bien ese. Y aquí tenemos el Overhead. No me da tiempo castearlo todo de todo lo que está ocurriendo. De un combate frenético que es. No me está dando tiempo. intentar agarrar muy bien eh, Dragon Lord que ya es perro viejo. Ha tirado mm, Burst. No sé yo si era necesario. Pero por si acaso. Y esto le va... No tenía Rapid para... Y aquí muy bien ese, cro... ese Cross de nuevo. Lo aparta a zonearle con un 6A. Se lanza, se lanza, se la juega. Y le ha entrado ese 12. Dándole la ventaja ahora mismo a Oniro. 3, bueno, 2, 3 favor de nuestro usuario de Naoto pedazo pedazo espectáculo, pedazo showmatch yo sabía que este iba a ser bestia, ¿eh? este showmatch lo tenía muy claro ¿eh? que iba a ser bestia lo tenía quizás me lo tenía que haber guardado para más adelante ¿eh? Es que estoy flipando, es que estoy flipando. Que esto es online, eh. Dos, tres. A favor de Oniro. Empieza ahora el combate. Se lanza. Que ha intentado aquí Oniro. Pero de momento tiene la ventaja. Al menos de, de victorias. De entrado. Dragon Lore aún no desplicado en de ningún especial. Muy importante. Los dos son muñecos y tirarse para adelante. O Niro eh, con Naoto Tiene que tirarse muy para adelante No es como otros personajes de corta distancia Que lo tienen que mantener lejos Y ahora Ahí, a reventarse Le va a quitar el máximo daño posible Phantom Pain, lo tira esto con el, con el DICE 2800, lo tiene en esquina Y la guarrada como lo ha intentado No le ha entrado le está Intentando pescar con un 6B Dragon Lord, le ha entrado con, con un Champ C Y aquí tenemos Hostia, qué hay lo que ha intentado muy bien y la ha entrado agachado creo que es mejor que te entre agachado la verdad, en esta situación y oh, ese, poke, ese poke muy bien timeado ese poke super bien timeado porque el poke de, de Susano el 5A sale a 8 frames pero el recovery es muy, muy, muy rápido pudiendo permitir que si están los últimos frames en juego produces un miti brutal dejando allí el poke y si te tiran en Shoryu dando tiempo a cubrir. Lo está haciendo perfecto Dragonlord para tener ese, ese 5A allí en juego. Y si tira Shoryuken, poder castigárselo. Buenísimo, buenísimo. Ya veréis veréis cómo está eh, cada vez que veáis un poco en esas situaciones por ese motivo. Y aquí tenemos combo. Muy bien, con el único especial que tenía desbloqueado. Y se queda con el Grom Viper. ¡Oh! Le ha tra... entrado... Eh, eh... El Sonic de nivel 2 que le encanta utilizarlo a este jugador, le encanta, ya veréis. Y otra vez con el juego de Pokés, se ha jugado con un Exitaxel o Niro, otra vez con el Sonic, le va tirando el Sonic, la pantalla y aquí que parece, se puede tocar pero es muy extraño, es muy raro esa, visualmente ese golpe y produce la pantalla. Pareciendo que dices, bueno, tengo preferencia, pero no, él, él es con el 5B. Realmente sí que tienes preferencia, pero muy pocos frames y visualmente engaña muchísimo. No está en juego todo ese rato que, que se ve la, la llama. Tenemos un 3 a 3. 3 a 3 señores Combate número 7 De este showmatch Sabotador Estoy, estoy alucinando Rebel 1 Action y empieza ahora este combate número 7, el séptimo combate de este showmatch. Esta persona le ha entrado con un 5A. Lo importante para, para Susano en esa situación no era el daño, sino el especial a desbloquear. Ya tiene tres especiales. Mm, ha, ha fallado, pero muy bien, muy buen intento. Muy buen intento. Ha muy bien ese 2B. Al final le ha entrado con el 13 miedo al Sonic que lo puede cancelar en cualquier momento, tiene el juego de 6B, Sonic o 13, le entra con la presa, espada y confirma el combo dándole la victoria muy rápido de este round, menos 20 segundos, no 20 segundos clavados cómo está, espaciando con el 5A, increíble 3C. Aquí se juegan Aquí viene el, el juego El min game de, de, de, de sus... Le ha tirado el shoryu Muy bien, ha visto un pequeño movimiento Y yo creo que ya ha tirado el shoryu Le ha entrado con el 5B en el aire Levántate no puedes, no puedes quedarte en el suelo en esa situación No puedes, se esquiva con el, con el Phantom Pain o con la esquiva y bien, aquí como se ha jugado Ahí le ha tirado el overhead Muy difícil de cubrir online Ya es difícil offline ese overhead Imaginaos online Termina el copo con 4000 de daño Y me sentí un golpe que He parpadeado un momento y me lo he perdido <risas> Y volvemos al juego neutro otra vez A ver si se cazan Cazan, le intenta el overdrive, el shoryu como respuesta, otro shoryu y a ver qué hace ahora dragon lord Se ha quedado quieto manteniendo a ver qué ocurría. Ha visto que Oniro se está lanzando como un jabalí desbocado y al final le ha entrado con ese poke produciendo el empate en rounds. Que quien gana este round se lleva la ventaja del showmatch. Chamde muy bien, mm, qué lástima no ha podido Continuarlo sí. Y aquí la... ¡Oh! qué lástima La presión S5A Muy bien buscado Muy bien tirado Y aquí lo tenemos, lo ha conseguido, va a quitar Muchísima vida de ese, ese segundo Reca, ya veréis, mirad la vida Mirad la vida, oh, ha fallado Pero ya se iba para 4000 ¿eh? Le ha con el Jamdé Bien, muy bien Muy bien el toneo, y le ha entrado el drag, Drive Cruise Trigger cargado, fijaros el daño También que va a producir ahora Susano, 4000 de daño Con los especiales que quería Shorryu y le da La victoria a Con Astral, directamente No se ha pensado, antes de que pudiese Tirar Burst Dos muñecos que tienen el Astral Muy fácil, no os preocupéis porque dragon lord va a decir, tranquilo Uy, ya verás Preveo otro Astral ¿eh? en el próximo combate Lo estoy previendo Lo preveo eh. Buah, que si lo preveo Vaya que si lo preveo Que los dos muñecos te hacen Astral Con un poke ¿eh? <ríe> ah, ya sé por qué lo ha hecho Ya sé por qué lo ha hecho, muy buena decisión Lo, he visto, lo vi el otro día en Twitter que lo sacó el, el astral de Naoto esquiva el burst. Si hubiese tirado burst allí, hubiese esquivado el burst Y hubiese continuado el combo y lo hubiese matado Por eso lo ha hecho, es verdad Muy buena, muy buena Ha buscado el 12 eh, astral por ese motivo era, era, era jaque mate en esta situación Ha buscado además el golpe que levantaba para, para hacer un jaque mate muy buena decisión, es verdad. Lo, lo vi el otro día que lo subió. Y empieza este combate con la ventaja de. Muy bien el ba el backdash se le castiga el roll, le tira Burst Dragonlord. Como con Grom Viper. Lo tira en el suelo. Tiene Shoryu, el especial con el que se siente más cómodo. Como está buscando Niro, está buscando rascar el máximo daño posible. Está atacando con un high desbocado. Miradlo. Shoryu lo tira en el suelo y venga a ver... Shoryu. No saltes contra ese Shorriu... Porque es que es muy difícil castigarlo en el aire... No, no. Bien, muy bien hecho... Las ganas de querer castigar eso... Las ganas de querer buscar y castigar eso... Porque has cubierto el mix-up... Que es el momento donde puedes castigar a Susano... Y él haga rapidito cartel... Eso es muy frustrante por parte del defensor... Pero es lo que tiene que buscar. ¡Oh! Le has, ha, ha intentado el fuzzy. Ha salido perdiendo allí. Pero ha ganado el round. Eso era un fuzzy. Ese 6A era un salto A en ese momento. Que si, lo, come, si, si fallas, te sale el 6A en la boca del rival. Está zoneando muy bien. Y gracias a especial. Cargado con el primer especial consigue quitarle vida, consigue tenerle 3600 y con varios especiales con toda la vida se lo ha esquivado muy bien. Lo tiene muy en contra ahora mismo nuestra promesa del país lo tiene muy muy en contra y aquí tenemos Overdrive lo destruye. Bimbe Le ha dejado bien claro que ese astral se lo va a devolver y si no, se lo va a devolver con un perfe muy, muy, muy buena 4-4 increíble increíble Combate número 9. Uf. ¿Quién va a llevarse ahora mismo la diferencia en este combate? Puede ser crucial, es crucial. Este combate es crucial para llevar, empezar a, llevarse, a separarse de este. tan igualados 4 a 4. Empieza Dragonlord a través de un poke. Solo con un poke ha decidido gastarse el overdrive para llegar casi a 4.000 y tener los, primeros, los cuatro primeros especiales desbloqueados. Le toca. Bien. Allí el burst no se lo ha pensado. No se lo ha pensado. Buena decisión. La verdad, aunque no fuese a ver mucho daño, era para ya no darle más especiales. Ha fallado el combo. Pero ese 12 se lo estaba esperando. Estaba esperando los jump cancels. Y aquí tenemos Shoryu cargado. ¿Cómo oh, está presionando nada? ¡Ole! ¡Shoryu en medio de la presión! ¡Tiene rapid! Uf. La esquiva, ¿cómo se la juega no la esquiva? ¿Cómo se la juega? Y tenemos Shoryu, Shoryu, rapid, cubro y, y Sigol hit Dragon Lord, cuando tiene el Shoryuken, no se lo piensa, no se lo piensa. Es un Shoryuken bastante muy bueno y no se lo piensa. Ahí, entre, entre los golpes de Susano y cómo le ha seguido gracias al primer recan Wiff. Muy bueno, le tira Overdrive. ¡Oh! ¡Qué buena, qué buena! Le cambia el lado ahora. Bueno, a menos ha perdido el, el Burst y sigue el combo. Bien, después del 6B como ha seguido el, los recas. Y lo tira en el suelo. Le sigue presionando. Lo aparta Dragon Lord. Le entra con el 5B. ¡Oh! No iba a entrar eso por la distancia. Pero ha entrado porque se ha agachado en el último momento. Es casi un option select, se podría decir. Sigue muy bien la presión de, de Oniro. ¡Ese trigger que parecía un overhead! ¿Cómo se, hasta, wow, ¿Cómo se quiere ganar ese combate? No ha confirmado... Está intentando cazar con el Jump C Muy bien espaciado El Jump C le entra con 3C pero le ha entrado en el aire Muy raro lo que ha pasado allí Pero bueno, es, ocurre Y Rapid Buscando la frame trap Provocando este empate entre rounds 4 a 4 Es increíble Es increíble Y a buscar cómo ha tocado muy bien a través del poke agachado Le va a buscar los 3000 de daño fall No sé si ha fallado o lo ha hecho Adrede Creo que es porque ha fallado Y tenemos aquí el combo que ahora sí que se va Otra vez lo la misma situación Y... ¡Oh! ¡Qué mal tocado! ¡Qué mal tocado! No lo puede matar Porque no tiene overdrive y oh, Le ha hecho... Re va a mantener, va a mantener ¡Se lo ha cubierto! ¡Se lo ha cubierto el Burst! Dándole esto 5 a 4 a favor De Oniro Este chaval está desbocado. No se le puede controlar. Está poniéndole entre las cuerdas a uno de los mejores de Europa. Si consigue ganar este showman, ¿quién será el siguiente por quién iba. Este hombre está que quiere más, le he puesto de lo mejor de lo mejor arriba y miradlo cómo está. Venga, con la, can con la mejor canción está muriendo gente en este combate, está sonando la canción más bonita del juego. Mirad qué combos. Está muriendo gente con los impactos mientras la Noel está cantando. Es increíble. La mejor, la mejor definición de, del matchup. Entra muy bien. Muy bien, Dragonlord. Lo levanta, lo tira al suelo. Y Shoryu por parte de Oniro. Sí, se va con el roll. Lo tira muy bien Dragon Lord Tiene desbloqueados especiales con el Sonic de nivel 2 Y Shoryu mm, Muy bien cubierto Ese es 5C, no sé por qué No sé si es que ha fallado el, el, el Shoryu Pero, hostia lo que ha pasado Y aquí, vigila, vigila mucho, vigila mucho esto Vigila mucho esto ¿Qué está pasando? Ese, tira, uh, había tirado Rapid Había tirado Rapid, se lanza para Ganarle el proyectil de Oniro Que se puede desmarcar, se puede desmarcar Con este round Increíble sí, 5D, muy bien Madre mía Madre mía, madre mía Este chaval está descontrolado Está descontrolado No tiene especiales, eso. tiene muy en contra Lo tiene muy en contra Dragon Lord Lo tiene, pero muy, muy, muy en contra Este, este combate Está Dragon Lord que ha respetado, más Le Ha entrado el 6B, tiene que aguantar, tiene que aguantar. No ha decidido hacer rapid para rascar más daño. Es peligroso. Este hombre aún es peligroso. O es el piño de la cumbia y tenemos Shoryu. Tiene Overdrive, lo va a tirar, lo va a tirar, lo va a tirar, lo va a tirar. Lo está aguantando, lo está aguantando, cómo está aguantando y tenemos presa dándole 6 a 4. Seis a cuatro, a este, este hombre, Dios mío, pueden tomarse un descanso, eh. ¿Es posible que o se lo puedan tomar. Match point. Match point. Es que, que, que estoy, estoy tan. Que, que ya me quedaba hasta No puedo ni comentar ya. ¿Cómo le está tirando ahora los piños? Muy bien. Dra A ver, Dragonlord. Le ha tirado muy bien aquí el, eh, el overdrive Shorryu. Que lástima que no ha rascado más. Le tira. Oh, cómo la está. ¿Cómo está mareándolo con los piños? Ha intentado Backdash. Dragonlord que no, no quiere cubrir más. Quiere intentarlo. Quiere intentar. Sin no, es que sabe que no puede cubrir, no, no debe cubrir. Muy bien, que ha respetado la presión del enemigo. Como le busca el Shoryu. Y aquí, ahora rascar a través del, del Crush Trigger. Va a ser muy bien. Uh, que, muy, buen, muy bien apartado. Niro que ha intentado otra vez la pirula, del Phantom Pain. Pero le quita, le quita, le quita, le quita, le quita, le quita la vida. Le quita la vida. Están los dos a nada. ¡Oh! No, ha tirado Burso. Ha dicho no quiero perder el ron. ¿Cómo lo está buscando? ¿Cómo lo está buscando? Tiene shorty, tiene shorty. ¿Cómo lo busca? ¿Lo busca? No. Bonito está un ron. Lo tenemos a un ron. ¡Oh! ¡Aquí se le va! Se le va la vida, se le va la vida a Oniro. Hombre, Naoto Suerte que no tenía muchos. Suerte que no tenía especiales, 4600. Ese, muy bien, ese antiaéreo. Tan peligroso. El, ¿Cómo se usa el neutro? ¿Cómo? ¿Esa, esa flauta, ese Phantom Pain flautero. Que ha triunfado. Tiene Shoryu Dragon Lord. Importante eso. Muy bien. Buscado al antiaéreo. Lo tira para el suelo. Bien. Lo aparta. Ha cargado. ¡Oh! Ese Sonic muy mal tirado. Se le puede ir. Se puede ir. Se puede acabar a un combo, chicos. Se puede acabar a un simple. ¡Oh, ¡Muy buen Shoryu, ¡Cómo se la ha jugado, Dragon Lord! ¡Cómo se la ha jugado! ¡Dios mío! Se ha jugado. Le ha entrado muy bien. Castigo a ese 6B fallado. Madre mía. Phantom Pain. Muy buena ese antiaéreo. Tremendo. Lo presiona. O está presionando Naoto. Le ha entrado con el, con el overhead. Y a intentar. Hacer daño. Mmm, suerte que sigue teniendo la presión. Salta Dragon Lord. Le ha han conseguido tradear. Ha conseguido entrar ahora. Ha entrado con el shoryu eh, Oniro. Lo aparta Dragon Lord. Y a tocar la presión. Eh, aquí es donde puede castigar. Se la ha jugado. Se la ha jugado Oniro. No se la ha jugado Dragonlord, digo. Y la presión. No tiene barrier. No tiene barrio. No tiene barrio, Ni Shory, Le va a tirar el Crush Trigger. Y se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. Tiene Burst, tiene Burst. Dragonlord tiene Burst. Pero no lo tira dándole. Siete a cuatro a Oniro. Increíble este show match. Increíble.